hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo es el entorno de 3ds max en el propio manual de 3ds max eh, se clasifica todo su entorno de trabajo en unos 15 apartados 16 aproximadamente eh, no os estreséis. Voy a tratar de agruparlos o de aglutinarlos de tal manera que podamos ir viéndolo todo sin que parezca tanto como es, ¿vale? Voy a dividir la interfaz en tres partes diferentes, ¿vale? Una la parte superior, que va a ser esta parte de aquí arriba, ¿vale? Donde tenemos varias cositas que vamos a entrar a ver ahora, una parte intermedia que va a ser esta parte de aquí, ¿vale? Y la parte inferior, que va a ser esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Bien, en la parte superior eh, tenemos un montón de cosas. Para empezar, tenemos lo que es el propio menú, ¿de acuerdo? Y en este menú, que entraremos a verlo con más detalle según vayamos avanzando en el curso, pues tenemos un montón de herramientas, de cosas, de opciones, ¿vale? Que, que como ya os he dicho, iremos desgranando, ¿vale? Aparte del menú, tenemos eh, un menú de la cuenta de usuario donde podemos realizar algunas tareas vale también tenemos un selector de espacios de trabajo que pasaremos a analizar en un vídeo posterior vale. después de esto nos vamos a encontrar con eh, una barra de herramientas ¿vale? esta parte de aquí es la barra de herramientas que tiene eh, varias partes dentro de ella eh, más o menos ordenadas vale. Eh, desde aquí aproximadamente eh, hasta por aquí lo que tenemos son eh, opciones, no, perdón, eh, hasta aquí son opciones de selección. Esta parte de aquí son opciones de adherencia y bueno, pues tenemos algunas cositas más, ¿vale? Aquí veis que hay un, una variación, hay una línea punteada, ¿vale? Esto separa el menú de otro menú distinto, que es el menú de la barra de proyectos. Os acordáis en el primer vídeo que lo primero que hicimos, lo primero de todo fue crear un proyecto con el que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el curso. ¿Vale? Bueno, pues esta parte de aquí eh, tiene una barra con opciones para gestionar eh, los proyectos. Adicionalmente a esto, y ya casi hemos visto un, una buena parte de todo lo que tiene eh, 3ds Max en, sus, en su entorno, tenemos esta parte de aquí que es como una cinta... De, de opciones vale, algo parecido a lo que tiene Microsoft Word o Excel ¿no? y en esta cinta eh, lo que tenemos eh, son varios paneles que dependen de lo que estemos realizando en ese momento ¿vale? Eh, y ya con eso hemos visto prácticamente todo lo que hay en la parte superior de la pantalla como veis bueno, vamos rápido. Parecen muchas cosas lo que hay, pero lo vamos viviendo bien. Bien, vamos a la parte central. En la parte central, empezando por la izquierda y yendo hacia la derecha, lo que tenemos en primer lugar es un selector de diseños de vista. ¿Vale? Que es esta parte de aquí, es esta barra que es un poquito más oscura. Y si pinchamos aquí, podemos seleccionar... Eh, no lo estáis viendo porque queda fuera de la pantalla, pero viene... Eh, una de diferentes paneles para ir seleccionando cómo queremos que se nos muestre en la vista ¿no? si queremos cuatro cuadrículas como tenemos aquí ahora mismo si lo que queremos son dos si queremos una abajo grande y tres arriba bueno, echadle un vistazo ¿vale? y seleccionar la que más rabia os dé la que más os guste ¿de acuerdo? luego de las que vayáis seleccionando se van a ir poniendo aquí una encima de la otra de tal manera que fijaros si yo selecciono por ejemplo una vista esta vale que tengo tres pantallas pequeñitas aquí en este lateral una pantalla grande en este ahora mismo se me ponen las dos últimas que tenía la, la original y esta vale si no la queremos botón derecho y borrar pestaña de acuerdo y nos quedamos con la que teníamos que es esta seguimos eh, aparte de esto tenemos el navegador de escena el navegador de escena es esta ventana que tenemos aquí ¿De acuerdo? Con todas estas pestañitas y cada una de estas pestañitas pues tienes una serie de cosas, sirven para eh, filtrar o para seleccionar todo lo que va a colgar de aquí, ¿vale? Ahora mismo no tenemos nada porque no estamos haciendo nada, no hemos creado ningún objeto ni hemos hecho nada, pero según vayamos creando eh, objetos y reproduciendo una escena en 3D Max, aquí van a ir apareciendo todas aquellas cositas que vamos poniendo en la escena, ¿de acuerdo? importante, ya lo voy avanzando, que vayamos nominando correctamente todo lo que vayamos creando dentro de 3D Max, para que no nos liemos, ¿de acuerdo? Y que sepamos en todo momento que cubo 1 no es cubo 1, sino que es, por ejemplo, no sé, un jarrón, ¿vale? Y los vamos a ir nominando de esta manera. Seguimos, ya lo siguientes son las vistas, os he hablado hace un momento de ellas, es esta parte de aquí, es el espacio de trabajo, realmente el espacio de trabajo eh, 3D Max lo entiende como toda la interfaz, ¿vale? Eh, lo veremos en un vídeo posterior, pero bueno, eh, esta es la parte donde vamos a poder ver lo que estamos realizando, ¿vale? por defecto en 3D Max lo que tenemos es una pantalla donde vamos a ver eh, o una ventanita donde vamos a ver en perspectiva nuestro desarrollo y eh, tres vistas, eh, una eh, frontal, otra superior y otra eh, desde la izquierda del objeto que estemos creando, ¿vale? Esto es configurable, ya lo habéis visto hace un momento y no solo así, lo podéis eh, parametrizar conforme eh, vuestro gusto, ¿de acuerdo? a la hora de trabajar, tenéis que estar vosotros eh, a gusto para poder trabajar, entonces podéis configurarlo como buenamente queráis, ¿vale? Después del, eh, de las vistas tenemos un panel de comandos, que es este panel de aquí, ¿vale? En este panel lo que tenemos son, eh, pues, para poder crear eh, diferentes eh, objetos, ¿vale? Eh, tiene diferentes pestañas, ¿vale? Aquí podemos decir qué tipo de objeto queremos crear. Si queremos crear objetos de geometría o mallas, ¿de acuerdo? Aquí, si queremos crear super, eh, sí, superficies, perdón. Si queremos crear luces, cámaras. Y después, eh, aquí podemos ir seleccionando eh, qué queremos realizar. Esto es para ir creando o añadiendo objetos en nuestra escena. Esto es para editarlos. ¿Vale? Aquí podemos establecer jerarquías entre objetos que es algo que veremos más adelante vale eh, esta es la pestaña de animación y esta es eh, para mostrar el, el display vale para, para com, eh, parámetros para ver cómo queremos las cosas vale y, y así de acuerdo y con esto hemos visto lo que es la parte media del, del entorno de 3d max y ahora vamos con la parte inferior aquí hay un montón de cositas algunas apelotonadas vale en la parte inferior lo primero que vamos a tener es un eh, listener de secuencias de comandos ¿vale? está dividido en dos partes una parte es rosada que es el panel que denomina macro recorder vale y en la parte blanca el, lo que hay es un editor de secuencias que se denomina scripter vale Luego tenemos aquí una línea de estado, vale, que lo que va a mostrar es el número y tipo de objetos que están seleccionados y una línea de otras solicitudes por debajo que muestra información sobre la posición del cursor y la actividad y demás. ¿vale? Bien, ahora nos venimos aquí a esta parte de aquí. Tenemos un alternador que lo que nos permite es cambiar entre lo que es el Isolate Selection, que es aislar selección, y el Selection Lock, que es bloquear selección, ¿vale? Para estas opciones, además, existen atajos de teclado, ¿de acuerdo? Ahora mismo está deshabilitado. Este es el Isolate Selection y este es el eh, Selection Lock, ¿vale? Son alternadores. ¿El primero para qué sirve? El primero va a servir para aislar el objeto o los objetos que tenemos seleccionados del resto nos los va, va a ocultar el resto nos va a dejar en pantalla el, el, los elementos con los que trabajamos vale además este es un desplegable y tiene una opción adicional que vamos a ver más adelante también que nos permite hacer eh, zoom sobre el, el objeto o los objetos que tenemos seleccionados aparte de ocultar el, el resto ¿Vale? Es decir, no solo va a ocultar el resto, sino que se va a centrar en pantalla y nos lo va a acercar a la pantalla. El Lock Selection, perdón, el Selection Lock lo que hace es bloquear todos los objetos que no están seleccionados para trabajar exclusivamente con el que tenemos seleccionado. O los que tenemos seleccionados. ¿Vale? Para que no por eh, error mmm, modifiquemos un objeto con el que no estemos trabajando. A continuación lo que tenemos es eh, la visualización de las coordenadas, que es esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí nos va a mostrar, no solo, fijaros, la posición del ratón en el espacio global, ¿vale? Sino que cuando estemos creando, por ejemplo, un objeto, nos va a marcar sus coordenadas también. O sea, esta información, digamos que. Eh, no va a ser constante, sino que dependiendo de la forma en la que trabajemos, nos va a mostrar información sobre unas cosas u otras, ¿vale? Siempre información útil y siempre información que eh, para lo que estamos haciendo en ese momento es, es importante, ¿vale? Este botón de aquí, el Absolute Mode, Mode Transform, lo que hace es alternar entre las coordenadas globales, las coordenadas relativas, del objeto con el que estamos trabajando y nos va a mostrar siempre eh, cuando no estemos realizando transformación del objeto 000 y según estemos transformándolo o editándolo más bien vale eh, nos va a ir mostrando el, el desfase vale de en las coordenadas que estamos produciendo una vez que terminamos la transformación se va a volver a poner a cero vale esto puede ser interesante para realizar eh, ediciones de objeto precisas, vale. Luego tenemos una parte aquí que está dedicada a la seguridad. Es este botón de aquí que lo que va a hacer a, es abrir el menú de las preferencias en la pestaña de seguridad, vale. Y nos va a mostrar, vaya, no lo estáis viendo. Bien, os comparto la pantalla para que lo podáis ver. Ahí está, bien. Nos abre el menú de preferencias vale en la pestaña de seguridad y lo que nos muestra es un protector vale contra posibles scripts maliciosos ¿de acuerdo? Eh, ese botón nos abre en lo que es este menú y esto nos muestra el estado en el que se encuentra y si localiza algún tipo de script que está en ejecución o ha bloqueado más bien un script para que no se ejecute nos lo va a mostrar aquí ahora mismo marca un cero pero podría marcarnos todos los scripts que ha ido bloqueando. ¿vale? Es una manera de securizarnos, porque nos pueden pasar un archivo de 3ds max y puede contener un script malicioso y que nos perjudique nuestra máquina, vale, nuestro ordenador. Y de esta manera, pues a modo preventivo, queda deshabilitado, no lo va a ejecutar. Si tenemos confianza en el archivo que nos han facilitado, entonces podemos deshabilitarlo y que se ejecute el script correspondiente. ¿De acuerdo? Vale, a continuación lo que tenemos, voy a volver otra vez aquí, lo que tenemos aquí, vale, es eh, eh, una sección dedicada a animación y controles de tiempo, ¿vale? He incluido este botón aquí, si os vais al manual de 3ds max, esto está incluido con las coordenadas, pero creo que va más de la mano de esta parte de los controles de animación, porque esto lo que hace es añadir una etiqueta para un determinado momento dentro de la animación que estamos reproduciendo. Además, no es solo este botón y esta sección de aquí, sino también esta línea de tiempo que tenemos aquí. ¿vale? También forma parte de esa sección de animación y controles de tiempo. También esta parte de aquí donde podemos gestionar pues, eh, los fotogramas clave y algunas cosas más que también vamos a ver más adelante ¿vale? y eh, esa sería toda la parte de esa selección. Y ya por último y ya estamos acabando chicos y chicas vale son los controles de navegación de la vista. Y aquí tenemos opciones pues, para realizar zoom de determinadas maneras. vale eh, Un zoom stands que también voy a explicar más adelante. Todo esto lo vamos a ver tranquilamente ya en próximos vídeos. ¿De acuerdo? No vamos a saturarnos ahora a un montón de conceptos. Bien, atajos de teclado importantes aquí. Os comentaba, isolate selection, ¿vale? O aislar la selección, que es este botón de aquí, es Alt Q, y ahora mismo no va a tener funcionalidad porque está deshabilitado, no tenemos nada en la pantalla con, la que, con lo que verlo, ¿vale? Pero mirad, voy a crear un cubo, ¿vale? Y ahora veis que está habilitado. Si yo hago Alt Q, veis que se ha marcado. Nada más que está este objeto en pantalla, no estamos viendo el efecto de esta funcionalidad, ¿vale? Así que vamos a crear un objeto nuevo. Voy a crear otro cubo, otra caja. Entonces, ahora tengo seleccionada esta y esta no lo está. Si hago Alt Q, ¿veis? Esa desaparece. No se ha borrado de la escena. Mirad, ¿veis? Que van apareciendo aquí nuestros elementos que os comentaba antes. No se ha eliminado de la escena. Sigue ahí. Lo único que está es oculto. ¿Vale? Y Alt Q. Y de esta manera alterno. Y si yo despliego aquí y selecciono el otro selector, que es este, fijaros. Si yo me voy hacia atrás en la escena, el otro cubo no está. ¿Vale? Me, me lo ha posicionado para darle zoom, me lo ha colocado en pantalla y si lo vuelvo a dar, me devuelve otra vez a la vista en la que me encontraba en ese momento antes de darle y me vuelve a mostrar ya todos los objetos en la escena. ¿vale? Bueno chicos, chicas, con esto yo creo que... Ya está bien por hoy. Eh, en próximos vídeos ya vamos a empezar a entrar un poquito en ver los espacios de trabajo. Y ya más adelante empezaremos ya a ver cómo nos desplazamos y cómo movemos en el entorno, en, las, en la vista de trabajo. ¿Vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.